Me encanta mirarte, René, por YouTube, me encanta tu cráneo, que es como un yunque que ha tosido tanto, que no tiene más que ocultar. Me encanta tu boca cuando tiraba, baba, también cuando encara a sabios y giles que han comido tanto doc chau que no paran de ladrar. Estar en la noche contigo no hay ninguna causa si en algún momento me haces un meow. miau, miau. Ah, me encanta esa manera en ti, me gusta tanto que puedo reírme contigo toda la noche. Verte a ti, René, por YouTube, tu mente que acepta las desilusiones Como cuando te huevearon con un evento por WhatsApp Me encanta tu fuerza, tu cuerpo que tiene para conseguir lo que tuvo y que quiere caes esa tele, consecuente siempre hasta el final Que puedo reírme contigo toda